Hola Michi amigos, les saluda Meli, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar no olvides activar tu suscripción y campanita para que te lleguen los videos al instante. El título de hoy es el caso José Eduardo Ravelo. Un caso que sin duda ha dejado a México conmocionado desde que salió a la luz. Pues se trata de un joven que en busca de una mejor vida encontró su muerte. Acompáñame a descubrir el contexto de este trágico desenlace. Todo comenzó en Mérida, Yucatán el día 21 de julio del año 2021, donde un joven de 23 años llamado José Eduardo Ravelo, proveniente de Veracruz, llegó a Mérida, Yucatán con el fin de encontrar una mejor vida y quien aparentemente iba a una entrevista de trabajo ese mismo día, pero por una inexplicable razón se le vio desorientado por la ciudad como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia Lamentablemente, una grabación que lo captó lo llevaría directo a su muerte. Pues fue captado por unas cámaras de vigilancia a las 9.17 am ese día, arrojando una piedra al interior de un local y de inmediato fue reportado. Para esto pasaron dos minutos y por una extraña razón arribaron muy rápido los elementos municipales con numeración 264 a las 9:19 am unos minutos después a las 9:39 am josé eduardo fue interrogado a un desorientado y los policías le decían que se quedara sentado que no le iban a hacer nada y preguntaron que cuánto tiempo le duraba el efecto del cristal a lo que él les contestó que 6 horas y los policías le dijeron que si no tenía miedo de que lo atropellaran Después de esta conversación Ya a las 17 am José Eduardo Se le ve libre Pero con un comportamiento Aún más extraño Del que se le veía Como buscando dónde esconderse Como si alguien le hubiera hecho algo Y se ve como se mete Debajo de un vehículo ¿Qué habrá pasado de las 9.39 a las 17 am Después de que lo interrogaron Y por qué se ve como asustado escondiéndose de alguien aquí es donde apenas comenzaría la pesadilla para josé eduardo pues aparentemente después de que se le vio asustado queriéndose esconder misteriosamente desaparece de las cámaras y ya había sido detenido pero por otra patrulla con numeración 269 diferente a la que le había interrogado al inicio, que era la Unidad 264. ¿Por qué no hay grabación de ese momento y por qué era otra unidad la que se lo había llevado? Las razones de esto aún no se saben, pero lo que sí se dio a conocer mediante grabaciones es que en su transcurso en la Unidad 269 el joven había sido agredido brutalmente por más de cuatro agentes policiales y al ingresar a la cárcel, Eduardo traía diferente ropa como si quisieran esconder las evidencias de su agresión además de que en otras grabaciones se le vio bastante débil por los golpes que había recibido. Tras pasar esta pesadilla en la cárcel, se cumplieron las 24 horas en las que saldría José Eduardo y se le captó saliendo caminando débilmente como si apenas podía sostenerse. Luego logró comunicarse con su mamá y le dijo que fue torturado y violado por los policías que lo detuvieron. Al encontrarse con ella, lo intentó llevar a un hospital donde le negaron la atención médica por lo que denunció también este hecho. Luego de esto hubo un médico legista que sí logró atenderle y calificó sus lesiones y ordenó su internamiento. Pero lamentablemente después de dos difíciles semanas, José perdió la batalla el día 3 de agosto en un hospital de Yucatán, donde se confirmó que había fallecido a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo ocasionada por las agresiones que había recibido por esos agentes. Para el día 7 de agosto, las autoridades de Yucatán habían detenido a los cuatro policías municipales señalados por el homicidio, violación agravada y tortura agravada de José Eduardo. Pero el 11 de agosto, la Fiscalía de Yucatán señaló que José Eduardo no fue detenido por ser sospechoso, sino porque alteró el orden público con una actitud violenta en el edificio privado en donde estaba y que de acuerdo con el dictamen médico del ingreso a la cárcel José iba intoxicado y mencionó que tenían un video en donde se veía al joven lanzando un ladrillo en contra de una persona y que por eso se pidió el apoyo de una patrulla y que en el trayecto del Centro Histórico de Mérida a la cárcel municipal, las cámaras no captaron ningún momento sospechoso y que ya en prisión el alcalde explica que hay videos que demuestran que no lo golpearon y que el 22 de julio José Eduardo salió sin que supieran nuevamente de él. Después de estas palabras sucedió lo que se esperaba El 13 de agosto los elementos fueron liberados Porque un juez local decidió no vincularlos a proceso Porque la fiscalía yucateca no ofreció datos de prueba suficientes A razón de esto la ciudadanía quedó aún más molesta e indignada Pues aseguran que este caso tiene muchas inconsistencias y va más allá de las declaraciones públicas y lo que los medios informan al día siguiente de la liberación de los responsables el 14 de agosto se dio a conocer en medios un video captado por cámaras de vigilancia en el que se observa la participación de al menos seis policías municipales en la agresión a José eduardo no como se había dicho anteriormente que eran cuatro policías y en donde se le vio al joven inmóvil y desorientado en el piso de su celda y en donde uno de los policías colocó su rodilla en repetidas ocasiones contra su pecho mientras el resto observaba con esto la duda e indignación aumentó más Después de circular este video pues había pasado solamente un día tras la liberación de estos sujetos y en ese video claramente se veían esas agresiones que le habían causado la muerte a José Eduardo. A raíz de esto se hicieron muchas especulaciones y salieron diferentes versiones del caso así como marchas en busca de justicia para José Eduardo Ravelo. Tras tres meses de los hechos, la Fiscalía reabrió la investigación dada la relevancia y trascendencia social este pasado 28 de octubre del año en curso. Pues se informó que después de hacer la necropsia correspondiente, se dictaminó que José murió por neumonía y no por traumatismo ni violación como se había dictaminado anteriormente en el que de manera contundente que pues, se estableció, ¿no? Por nuestros países forenses de que se trata de, de, de, de sus órganos, ¿verdad? En entonces, fueron colapsados y de, ante, en razón de un eh, politraumatismo. Causado por golpes... Además de que aseguran que recabaron todas las pericias correspondientes para sostener su nueva versión. Y que también analizaron grabaciones donde supuestamente no habían encontrado ninguna violación a sus derechos humanos o comisión de algún delito. Y concluyeron que las lesiones provocadas a José Eduardo Ravelo fueron por maniobras de sujeción al resistirse al arresto que tardan en sanar menos de 15 días. El daño de esto es que dieron a entender que este caso está en su fase conclusiva cuando en realidad las investigaciones están en una fase preliminar y no conclusiva. Aún y con todas estas inconsistencias, la madre de José Eduardo no se cansa de exigir justicia para su hijo y sin duda es un hecho que no debe quedar impune y esclarecerse. Puesto que no solo se trató de un abuso de autoridad, sino de actos de tortura que van en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y por supuesto en contra de la constitución y declaración universal de los derechos humanos y debe caer todo el peso de la ley. Esto no solo nos deja como reflexión si de verdad estamos a salvo con los cuerpos policiales de nuestra entidad o si en realidad la creación de nuevos cuerpos policiales es la solución para erradicar estas malas prácticas que van en contra de nuestros derechos humanos. Ha sido todo el día de hoy, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido de la semana. Y síguenos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Se despide a Meli y les agradece su visualización. Nos vemos en un próximo video.